Si un hombre te aplica la ley del hielo, haz estas tres cosas, ¿qué hacer cuando una persona con la que guardas una relación sencillamente te deja de hablar? No contesta tus mensajes, te ignora, se mete en su papel de que tú eres la problemática y en su defecto sencillamente hace como que tú tengas que insistir, te bloquea, se aleja, luego te desbloquea y luego no te habla. Este es el drama de muchas personas que tienen que lidiar con una relación basada en los arrebatos de emoción, y como es natural todos arrastramos diferentes formas de ser, trastornos de nuestra infancia que se materializan en relaciones complicadas. Si estás saliendo con alguien al que amas mucho pero que constantemente te saca esta famosa ley o te la aplica, entonces aquí está lo que tienes que hacer. Presta atención, porque lo que compartiré contigo te ayudará a que él deje de aplicar contigo la ley del hielo. Toma en cuenta que el grueso de seguidores de este canal son mujeres, pero igualmente lo mismo aplica a la inversa. Así que no te preocupes, igual te sirve con tu chica tóxica. Y desde luego, repito mi aclaratoria, todos tenemos trastornos que nos impiden saber relacionarnos con los demás y algunos debemos arrastrar eso, vivir con eso y morir con eso. Así que si hemos decidido amar a alguien, debemos aprender a aceptarle y a relacionarnos con él. Y esto. Y de esto, precisamente va este video, tratar con estas personas a las que amamos pero que son más complicadas que la constante de Boltzmann. Así, si miras este video hasta el final, por favor, házmelo saber con un comentario en el que pongas, logrado. Si lo ves de principio a fin, el algoritmo va a sugerir este video a más gente y con ello estarás apoyando este canal. Así que empezamos. Número 1 cuando te la aplican por primera vez. Es claro que no todas las personas somos capaces de lidiar con emociones intensas. Hemos pasado tanto tiempo alejado de las relaciones de pareja, centrados en nuestros proyectos personales, estudios, entrenos, que volver de nuevo a adaptarnos a una relación se nos hace una tarea monumentalmente grande, con lo cual ante emociones tan intensas después de una pelea, las cosas se nos pueden salir de las manos y sentimos que la mejor manera de hacer que las cosas salgan en santa paz es alejarnos vamos que es una mera manera de proteger la relación como es natural. No esperamos a que la otra persona entienda nuestros motivos. Lamentablemente somos totalmente torpes a la hora de relacionarnos con otros y por ende las emociones intensas pueden salir a aflorar. Así, cuando estés con una persona que no puede manejar grandes cantidades de emociones fuertes, lo ideal es que le des su espacio. No intentes hacer nada ya que esta misma está tratando de lidiar con una lluvia de sensaciones que sencillamente no es capaz de manejarse, con tales cosas atrincherando su mente. En tal caso, abstente de intentar que ésta hable de lo que siente, vas a complicar las cosas y en el acto herirse mutuamente. El alejarse es una buena forma de poder darle espacio a que la discusión se ventile. Debes entender que esto sucede de forma involuntaria, y que la otra persona no lo hace con la intención de ir o molestar. Sencillamente es que no entiende cómo lidiar con tantas emociones. Y como lo dije anteriormente, arrastramos un montón de cosas sobre nosotros que nos impide realmente ser personas funcionales dentro de una relación. Y el silencio es una de ellas. Número 2 cuando la única forma de discutir es callando. Lamentablemente con la rutina, las luchas de ego y a veces el aparente narcisismo o problemas de comunicación, puede estropear tanto así la comunicación que el silencio se convierte en la herramienta de resolución de conflictos. Y sí, ya sé que el silencio es el mayor grito de una mujer, pero tampoco se puede arreglar cada cosa con esta regla. Cuando alguien calla, calla como método de arreglar las cosas, lo que hace es que esto se convierta en una norma. Y no, no puede quedar así. Lo que se hace en estas circunstancias es buscar un momento apropiado para poner los puntos sobre la sí y con ello aclarar que el silencio no resuelve nada. Al contrario, la cera hiere y en cierto modo mosquea lo que uno siente por el otro. En tanto que esta actitud lejos de ser útil solo provoca que ambos se distancien más. El hablar las cosas cuando no hay... Discusión de nada, es el momento propicio para hacer que las cosas funcionen mejor. La ley del hielo tristemente es una respuesta común a lo que la gente recurre casualmente porque no está del todo preparada para encarar las emociones del otro y con ello arrastrar un comportamiento por defecto. Esto se entiende mejor como cuando alguien intenta darte un golpe. Tu reacción es cerrar los ojos y salvo que aprendas a desenvolverte en un ambiente de pelea, te será difícil no cerrar los ojos. Aquí es lo mismo. Explicar que el silencio no debe ser la herramienta de comunicación predilecta va a ayudar a mitigar este problema. Número 3. Cuidado con la manipulación. Hasta ahora hemos entendido la ley de hielo como un efecto propio de la falta de experiencia tanto tuya como el de la otra persona de no poder lidiar con emociones fuertes. Esto es así porque la ley del hielo es el equivalente a cerrar los ojos. Es una mera respuesta casi involuntaria, pero cuando ésta se emplea de forma voluntaria y consciente, entonces ya se trata de un mero acto de manipulación, con lo cual se hiere a la otra persona con la intención de hacerlo. Ante esto, tenemos que invocar la condición de la otra persona, que radique en que su personalidad es así y derivará en nosotros, desarrollar las estrategias para lidiar con ello. Si el compromiso de la otra persona por la relación es mayor que cualquier condición que le haga recurrir a la ley del hielo como recurso, será sencillo evitarlo a terapia de pareja. Es hará que la relación esté siendo atendida en su anatomía más frágil, es decir, el individuo. De ese modo, esta persona podrá lidiar con las razones que le orían a adoptar esta actitud y, en su defecto, ayudar a que él sea un miembro funcional de la relación. Y bueno, si ya llegaste hasta aquí, te voy a explicar qué hacer cuando te están aplicando la ley del hielo. Número 1. Da espacio. Hagas lo que hagas, nada cambiará que la ley de hielo ya esté incrustada en la relación. De cualquier manera, digas lo que digas, no hará que las cosas sean mejores, así que por ahora solo mantén las distancia. No digas nada que pueda tensar las cosas. Solo di algo como, creo que ahora no es buen momento para hablar. Te puedes retirar o irte a otra parte de la casa. Número 2. No uses palabras que inviten a la discusión. Estás ante la persona que amas y que te ama y por lo tanto sería absurdo hacerte de palabras toscas que busquen herir al otro. En su lugar, emplea un stock de palabras conciliadoras que inviten a la reflexión o por lo menos a la paz. Número 3. No alimentes al troll. Si el otro te quiere hacer sentir culpable, no asumas que esto es así. Si trata de culparte por algo que hizo tu padre o alguno de tus hijos, no corras a disculparte. En ese momento lo que menos quieres es que la ley del hielo se convierta en una constante de tu relación. Así que, lo ideal es abrazar la idea de que estás en una mera reacción, o que sencillamente estás lidiando con una reacción automática de alguien más. Si te disculpas cada que el oía te culpan, va a ser peor porque luego esto se volverá una regla. No quieres premiar a alguien por lastimarte con su falta de palabras. Tenemos que entender también de que muchas personas tienen Formas de relacionarse y que las traen de la casa, las traen de otras relaciones previas a las que sostuvieron contigo. Y eso va a implicar que también se está, se está adaptando y de alguna manera reeducando en la forma en cómo debe relacionarse con otras personas y mayormente contigo. A la inversa es lo mismo porque tú también traes y arrastras otros tipos de costumbres que has ido adquiriendo con otras personas, con lo cual también es la conjugación de experiencias. Pareciera que somos lo que vivimos y en realidad esto también nos puede ayudar, nos puede beneficiar o nos puede perjudicar en las interacciones que tenemos con los seres queridos y particularmente con una pareja. Así puede ser necesario que nos deconstruyamos y entendamos por qué hacemos lo que hacemos. La ley del hielo es, por tanto, algo que no debe ser usado como una forma de castigar a la otra persona, sino que debe ser usado como una manera de poder lidiar con las emociones, pero sin llegar a abusar de este. Si podemos relacionarnos con el otro y no echar mano de la ley del hielo, pues mucho mejor. Ahora sí, que aquí terminamos con este video. Te recomiendo que si quieres ver más de estos videos, te suscribas a este tremendo canal. Te veo en futuras publicaciones. Un abrazo.